de que no los malvendan en el rato y mi Pero sin frisa que a la misa de Reque nunca fui aficionado Y el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado Llevasas enredadas de mis manos en mi pelo a nariz me corquera bien pero tú creíste que a tu puerta de nada sirvió. Barras de bar. El...